Sí, lo cardíaco. Bueno, se, se me otra vez se me cortó, está medio esquiva horrible. Viene complicada. Bueno, volvamos. Volvamos, volvamos. Estábamos hablando de Le Parc y de la importancia que él le da a su obra, al espacio, a la tecnología, pero también eh, al espacio como, como posibilidad, ¿no? Para construir un algo, una experiencia que nos propone también vivir con nuestro cuerpo, ¿no? No sé cómo lo viviste vos cuando, cuando fuiste Justamente, a sí, fue muy interesante porque fuimos toda la familia y estábamos todos muy impactados por cada uno por distintas sensaciones. Eh, yo además particularmente había, no me acuerdo, creo que era en el cuarto piso, ahí hay una especie de entrepiso donde había una instalación. Sí, eran dos pisos. Eh, había una instalación con, con, como si fueran, ¿cómo describirlo? Bueno, esto es lo que tiene el problema, es que hay cosas que hay que vivirlas. Este, sí, pero bueno, con las palabras que salgan. Tenía una representación en forma de pushing balls de esos grandes este, de represores, y uno se iba metiendo, la verdad que era... Ese este, era el espacio este, lúdico, maravilloso. Había, exacto, había varios juegos, bueno, no sé, y, y, Además, me, me impresionó, específicamente de Park, aunque no era el, el, lo único de lo que íbamos a hablar hoy, pero me, me impresionó mucho la, el cuidado por, por cierta dimensión de la puesta en escena, por las medidas, por, por una precisión a la vez que, que pasaba lo que vos me planteabas el otro día, respecto de un arte... Que no fuera un arte oscuro indescifrable para iniciados y eso que me parece que es una cosa eh, que ahuyenta más de lo que, de lo que contribuye, atrae a la experiencia claro. eh, subjetiva porque eso era una cosa que, que obviamente lo llevo un poco para mi molino eh, en la constitución subjetiva eh, parte de lo, que, de lo que a mí me parecía interesante discutir con vos era lo importante que es para volvernos humanos, el arte en, en muchísimas formas y no solo, eh, justamente, y ese creo que, que ahí va un poco también tu trabajo, no solo en términos de espectador, que por supuesto está buenísimo, sino en términos de productores, sin necesidad claro. de ser este, consagrados artistas que exponen en el Museo Nacional de Bellas Artes como Risotto. Bueno. I hay dos cosas para, le par, para mencionar o que se me vienen a la cabeza con, con lo que decís. Por un lado, esta cuestión tan pensada, ¿sí? eh, nada es casual de lo que él propone, eh, se está proponiendo armar estos muñecos que tienen prácticamente un, un tamaño real, aunque otras formas y corporalidades diferentes a las humanas, eh, que nos plantea de igual igual de pensar a estos sujetos que está representando de otra manera, y, esto que él está pensando en el espacio, en los colores, en términos de, de las luces, de cómo vemos la percepción, eh, es claramente la obra de un estudioso, de alguien que pasó por la, la academia, que conoce el cuerpo humano, que lo observó durante mucho tiempo, que conoce de las teorías del color, que ha estudiado sobre los materiales y las herramientas, y eso se nota, Digo, no es ningún improvisado, eh, que a veces es la impresión que nos da con otros artistas, ¿no? un poco como lo que proponía Rizotto. Y lo otro, eh, que es lo que a mí me parece tan potente de, de su obra, que sí, ya lo hemos hablado y quienes los estudiantes que me acompañaron el año pasado a ver la muestra, eh, que veo algunos que están por acá, recordarán, es esta idea de democratizar el acceso, de que todos los que nos acerquemos podamos entender, de, de pensar el arte no como una producción cultural para la élite, sino para todos, ¿sí? y que nos acerquemos todos y que todos tengamos algo que decir de lo que nos sucedió, de lo que, nos, de lo que entendimos, y hasta de lo que no, pero que nos animemos a hablar, y eso es muy importante, es muy importante, porque no sucede con todas las producciones artísticas. Muchos artistas que están pensando todo lo contrario, en dejarnos afuera, en solo discutir con un grupo muy selecto, ¿no? Todo lo contrario de lo que queremos hacer en la escuela. Sí, sí volviendo al, al punto anterior, es, es alguna de alguna manera pasarlo por el cuerpo, es decir, que, que el arte te produzca cosas, te conmueva, te, te haga viajar, que no sea un, una forma de arte, digamos, ajenizante o, o, o que, que, que... Decía recién, no sé, se cortó un poco tu video, pero decía que, volviendo al punto anterior, hay algo de la idea de pasar por el cuerpo, en el sentido de vibrar, de sentir, de, que, y donde... La, lo interesante es cuando estas obras nos llegan y, y por eso las obras que permanecen en el tiempo son obras que a lo mejor sucedieron hace este, cientos de años y volvemos a, nos vuelven a pasar cosas a las generaciones este, que, que vamos, vamos pasando nuevamente. Claro, sí. ¿Vos, vos me habías preguntado algo que a mí me pareció súper interesante, y que nos, nos llevó a otro terreno, que es el, de, el tema del dibujo en los niños, en, fin, en las niñas. Específicamente, yo pensé en una cosa que a mí me, me impactó mucho cuando, cuando estaba formándome como psicólogo, que es la, una, una historia de Donald Winnicott, un psicoanalista inglés, que eh, antes de ser psicoanalista era pediatra, y que en su consultorio recibe a un niño, si no recuerdo mal, finlandés. Si la teleaudiencia nos, nos corrige, buenísimo. Eh, creo que el niño era finlandés, por lo cual ninguno de los dos idiomas este, era dominado por ninguno de los dos personajes. Y además era un niño pequeño. Alguien, algo que eh, nos suele suceder a, a quienes hemos incursionado, sea en la docencia o en el tratamiento psicológico de niños pequeños, la, la, el discurso hablado, tan facilitador de un montón de cosas, en, en, incluso en, en niñas más grandes o en adultos, con niños pequeños se vuelve muy, muy difícil. Y ahí el juego y el dibujo, y, y yo ahí, aunque parezca un poco forzado, trataría de llevar lo lúdico hacia, hacia este terreno artístico, eh, son... Yo Perdón. Son elementos absolutamente cruciales. Y entonces lo que pasa es que él termina proponiéndole, termina, digo, con, más que termina, empieza, proponiéndole hacer dibujos en conjunto, donde él propone una primera forma y el niño continúa en, sobre el mismo dibujo. También está buena la idea de, de donde los límites por ahí se, se rompen de cuál es mi dibujo, cuál es tu dibujo, la, la cuestión de la privatización del arte, y donde se empieza a producir algo en conjunto, y que además, evidentemente, facilita la, la comunicación, ahí donde la comunicación estaba más complicada. Esto trasladado a, a casi diría, universalizado en, en el, la aproximación a, a niñas la verdad es que quien no se tira al piso a jugar, quien no consigue ponerse a dibujar, quien no consigue leer un cuento haciendo voces dif diferentes y cosas por el estilo, está difícil para, para el acceso a, a, a las niñas que, para quienes es tan fundamental ese universo. Y la otra pregunta, por derivación, podría ser, bueno, y, y cuando somos adultos, ¿Qué pasa con ese juego? ¿Qué pasa con ese... ese eso, y, con nuestra expresión cotidiana? Y sucede muchas cosas. En primer lugar, que no nos animamos. Como ese freno que tenemos los, los adultos. Eh, que es algo que en, en el taller del IFE lo vemos mucho, lo, lo intentamos trabajar, ¿no? Eh, proponer actividades y después proponernos hacerlas nosotros. Eh, incluso, Hacemos el ejercicio de, del cadáver exquisito, que es un poco lo que contabas de la experiencia con este niño y este adulte. Eh, dibujamos y giramos la hoja, y el otro como, completa el dibujo, y volvemos a girar y el otro completa. Eh, y hay algo muy fuerte que sucede con, esta es mi hoja y es mi dibujo, ¿por qué el otro lo va a tocar? Esta sensación de, me cuesta girar mi dibujo y también me cuesta recibir el dibujo del otro, para aportar algo. ¿Sí? algo mío en el trabajo del otro, y que al final ese trabajo no es ya la hoja de cada uno, es un trabajo colectivo en realidad, y eso nos cuesta mucho como adultos, nos cuesta mucho pensarnos de manera colectiva, en el arte en particular, y eso lo podemos llevar a cuántas instancias más de la vida, no nos cuesta, nos cuesta muchísimo. Y ni hablar cuando eh, se ponen en juego subjetividades, cuando parece que lo que lo expresivo, lo emotivo, eh, estaría mal visto de ser demostrado, ¿no? En la vida adulta. Eh, bueno. Los adultos no lloran, los adultos no, no se ríen fuerte, eh, no juegan. Otro tanto con, con lo, la estructura patriarcal, ¿no? Si, si los adultos no lloran, los adultos varones directamente, eh, no. absolutamente prohibido. Entonces eh, se, se pone muy difícil. Sí, Recién estaba preguntando, vi pasar medio, este, mientras vos hablabas una, un comentario de Yalta este, sobre el, la clínica y si había otras cosas además de dibujo y juego y efectivamente eh, tanto en, en, el, en el abordaje artístico como en el abordaje psicoterapéutico justamente y, y de hecho uno de los, de los, a veces, de las limitaciones que tenemos para la clínica es que tenemos que tener lugares más o menos preparados para esto, donde vos podés jugar con líquidos, con texturas, o sea, básicamente sí. tenés que poder hacer un enchastre, sino le eh, muy y difícil. Y trabajar con materiales y herramientas, ¿nos predispone ya a pensar un espacio? Además del cuartel y sobre todo, la otra cosa que, que está un poco fuera de agenda, pero que me parece que, que se me acaba de ocurrir y que vale la pena incluir, es la idea de la obra no terminada. Es decir, romper con esta lógica del producto y enfatizar el proceso. Algo sí. que eh, con, con la gente de teatro eh, transitamos bastante, que es que la verdad que... que a veces los productos o son inentendibles o no, o, o no se terminan o no quedan en algo a medio camino, pero pero me parece que está buenísimo eh, recuperar la idea de un proceso que, de, que, de vuelta, donde nos pasen cosas, donde... donde sí, y haya... donde podamos registrar. Exacto. Algo del orden sí. de... eh... Una estrategia que, que yo suelo abordar para darle importancia al proceso y no tanto al producto final, que no sé cuáles serán las estrategias que abordan desde el teatro para hacerlo, pero es pensar ya no en términos de obra, porque la palabra obra se nos hace como muy grande, inalcanzable y parece que, que nunca vamos a llegar a esa instancia, sino en términos de experiencias, ¿sí? vamos a hacer esta experiencia hoy y vemos después hasta dónde llegamos. Pero en el camino tenemos que registrar qué nos sucede con esto, qué nos está pasando con lo otro, qué necesidades se nos plantean, qué intereses surgen a partir de esto. Y en pensarlo de esa manera es como que nos corremos del eje, nos animamos más los adultos a corrernos del eje y si ya, bueno, no va a haber una hora definitiva, no va a haber alguien que va a evaluar ese producto final, no importa lo que resulte con esa hoja o con ese papel, con, con esa tela, con la arcilla, con lo que sea, no importa. Lo importante es el ahora. Yo me encuentro con estos materiales y pienso que me sucede ¿sí? Y bueno, un montón de otras reflexiones que intentamos llevar, porque bueno, el, el taller del arte, de arte en el ISPE tiene otros objetivos que no son los recreativos, ¿no? Pero pensar en, en ese proceso para empezar a conceptualizar otros aspectos. Y ya olvidamos del resultado final. Que no sé, se, o se me cuesta imaginarlo, en teatro pienso en la... En la ay, no me sale la palabra, eh, cuando mm, me podrás ayudar. ¿Plástica, escultura? No, no, en el teatro. Pienso que estrategias eh, uno podría pensar para olvidarse del resultado final, que podría ser una obra finalizada para mostrar a un público y para quedarnos en la experiencia. No sé qué, qué estrategias ponen en juego. Bueno, en realidad, eh, en, en un punto, o sea... Creo que, que tener un producto para realizar, eh, aunque sea utópico o aunque se suspenda, es algo que, que, que nos ayuda, pero en realidad, eh, por supuesto, como sugieren ahí algunos de nuestros, nuestros oyentes... Improvisación, entra este, es la, la palabra. Por supuesto, hay algo de, de, de hecho de lo lúdico que, que tiene para nosotros mucha importancia de mínima en términos de entrenamiento. Lo que pasa es que al final la, la idea de mostrarlo a un público, aún eh, hemos tenido unos procesos realmente increíbles en el grupo de teatro eh, en términos de, de, de expresividad, de gente que, que tenía por ahí muchas dificultades para, para mostrarse, para hablar, gente que hasta bastante último momento decía, de ninguna manera yo no me voy a poner, a poner en el escenario, a mí no me cuenten, y cosas por el estilo, y que luego han hecho unos trabajos absolutamente sensacionales, este, y que creo que tiene que ver con una conjunción de, de cosas. Por un lado, me parece que, aun, aun cuando una obra de teatro sea unipersonal, siempre apela a lo colectivo, un poco lo que vos traías sobre lo de park siempre apela a, a otros en plural. No solo porque es muy difícil llevar adelante una obra uno solo, sino porque hay, hay interlocutores, hay, aunque no estén, aunque haya distintas variables, hay la apelación a, a otros eh, en plural. Y en ese sentido, la verdad es que parte de, de lo que es pura ganancia en, en el trabajo teatral es la creación de mundos posibles. Eh, estamos permanentemente, a veces nos va mejor, a veces nos va peor, pero estamos permanentemente buscando crear otros espacios, otros mundos, otras posibilidades, es decir, que ahí hay algo de, de vuelta, de meter el cuerpo que, como decías vos recién, aún teniendo, a veces, porque no, no siempre hemos tenido, pero aún teniendo una obra por delante, armar una ficción de, bueno, no importa, vamos viendo, vamos a, a trabajar sobre esto, vamos a, a probar esto otro, eh, en fin, de hecho, si uno eh, piensa la cantidad de horas que uno trabaja para una obra de teatro es absolutamente demencial por supuesto que debe haber algún eficientista que lo trate de medir y trate de decir bueno, no, vamos a contratar a este actor que es carísimo y que entonces no lo puedo tener ensayando más de X tiempo etcétera, pero la, la enormísima mayoría de la gente en realidad, como debe pasar en otras ramas del arte pasa la mayor cantidad de tiempo viendo que qué se produce, cómo se produce, probando, teniendo experiencias, de lo cual luego ve cómo, eh, eh, qué, qué cosas se puede hacer. Lo que tiene eh, particular del teatro, que es un poco, en, en algún sentido, como esta charla, es que por más preparada que esté, por más pensada, por más guionada que esté, hay un punto absolutamente... Eh, novedoso que es lo, la creación de momento lo que sucede en ese aquí y ahora de cuando uno está frente a un público frente a unos compañeros de, de escena y que con, con unas condiciones materiales en un momento en un clima afectivo etcétera y lo último que quería decir con respecto a esto especialmente ponderando al grupo que, que se formó en el, en el profesorado es que la verdad que sin vínculos y creo que esto es perfectamente trasladable a la docencia sin vínculos afectivos sin conexión, sin soporte sin sentir que aunque uno crea que hace el ridículo el, el resto te va a sostener y te va a bancar eh, es muy complicado yo diría que, que co coarta casi cualquier formato expresivo entonces eso es algo que, que también una cosa que, que chusmean tus alumnos y tus exalumnos, que, que vos lográs con, con muchísima calidez y que a mí me parece muy valioso en general para la docencia, que, que, que es como uno genera un clima propicio para que todo el mundo sienta que, que, bueno, que se puede expresar, que puede decir cosas y que no va a tener grandes bueno, problemas. Esto ya lo hemos hablado, pero para mí eh, el sentido de lo colectivo es sumamente importante, y en el espacio educativo aún más. Eh, a veces entramos al aula los docentes solos, pero nos, no estamos solos en realidad, somos eh, todos los docentes de los que aprendimos cosas buenas y cosas malas, ¿no? Porque también tenemos que hacernos cargo de que de los malos ejemplos muchas veces terminamos copiando cosas sin querer, ¿no? Eh, somos también nuestros compañeros que... No, que nos acompañan para llegar a esa instancia, que nos escuchan cuando tenemos algún problema, que nos resuelven inquietudes, eh, que nos comparten ideas, ¿no? Eh, esto de robar ideas no es nuevo, tantas cosas que nos disparan, eh, nuevas propuestas metodológicas para llevar al aula. Y creo que, eh, en particular, los docentes, que si formamos a futuros docentes, eh, transmitir esta idea de lo colectivo se hace esencial. Eh, por suerte, si algo podemos decir que hemos aprendido en los últimos dos años, eh, es la importancia de lo colectivo, en particular en el ISPE, ¿no? Eh, toda la lucha que llevaban adelante los alumnos no se podría haber sostenido si los docentes no acompañaban, si las autoridades no acompañaban. Eh, y creo que en, en las artes eso se hace eh, también eh, importante sostener. A veces más difícil porque eh, en el teatro, o los músicos, eh, tienen más en claro que tienen que trabajar colectivamente, ¿no? que se necesitan unos de otros. En las artes plásticas, que es el ámbito del que conozco, eh, eso no es canastí, ¿no? tenemos estos grandes genios que aparecen y hacen grandes obras, eh, y no necesitan de nadie, o pareciera que no necesitan de nadie, o por lo menos reproducen ese discurso, y entonces después cuando llegamos al aula y proponemos actividades, desde, la, desde el lenguaje de las artes plásticas es como un poco difícil, pero ¿por qué tengo que trabajar con el otro? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué? Eh, bueno, y, y es una discusión que, que se da, ¿no? Y que, que hay que sostener. O al menos eso, me parece a mí. Sí, pues completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Me parece que, que recién veía pasar comentarios, lo, lo afectivo y lo colectivo son dos dimensiones. Que, que está buenísimo recordar porque son fundamentales. Ahí nos manda nuestro socio del Silencio con una pregunta que vi pasar en medio de los pedos pues de, una, de una de las chicas. ¿Por qué como adultos no jugamos? ¿Qué pasa en medio? Esa creo que yo tendría que, que contestarla, pero la verdad es que no sé muy bien qué pasa en medio. Un poco algo dijiste vos y que tiene que ver con esta un poco de dureza social que, que nos eh, empuja a cierta etiqueta de funcionamiento, que, que nos pone eh, eh, no, el miedo al fracaso, el miedo al ridículo, una cantidad de cosas que, que, que la verdad que son muy malas porque, que, que, bueno, que, que sucede, qué sé yo, que, que coartan. Esa dimensión. En ese sentido, reivindico una y mil veces el rol de las instituciones en general, de las instituciones educativas en particular, y la verdad es que, de hecho, una de las cosas que, que me impulsó a proponer en su momento con Gerardo el taller de teatro fue justamente recuperar un espacio de juego adulto legítimo, que tuviera un formato que estuviera fuera de las calificaciones fuera de, de, de la exigencia académica y que nos permitiera recuperar esta dimensión del juego justamente con, con la idea de, como de calibrar nuestro instrumento de trabajo no con un afán eficientista sino con un afán de que bueno, necesitamos conocernos necesitamos eh, ir a, a lugares que, que por ahí no, no vamos habitualmente y necesitamos autorizarnos a, a pasar por lugares que no están bien, que, que no podemos hacer en la vida social. Por ejemplo, eh, la verdad que no, no da matar a otro en la vida social, pero en el teatro y en, en la expresión musical y en la expresión artística se puede tramitar algo de eso y nos saca de encima una carga este, que, que, está, que no está bueno que se quede adentro. En ese sentido me interesaba también explorar una, una dimensión que para nosotros es eh, crítica, que es la constitución subjetiva, es decir, cómo nos volvemos humanos y en ese punto qué lugar tiene el arte en, en nuestro proceso de humanización que luego lo tradujimos a, a una, un paquete escolar que a veces lamentablemente no, no sale del todo bien justamente por este, llamémosle, exceso de escolarización y que bueno, ahí cómo hacemos para, para corrernos un poco de eso, ¿no? Bueno, eh, ya Herbert Reed decía hace muchos, muchos años, eh, los problemas eh, relacionados con la educación artística tienen más que ver con la educación y no con el arte. ¿sí? Ya desde el momento en que nos situamos en, en una escuela o un ámbito educativo, estamos pensando en otras situaciones que no son las mismas que cuando eh, producimos eh, objetos o situaciones eh, significadas desde el lenguaje de las artes. Ahora, eh, creo que que sí eh, hay algo de lo que decías vos de, eh, perdí el hilo de la idea, perdón, pero de, de la importancia de, eh, del arte en la construcción humana, eh, hay algo que tiene que ver también eh, con que los humanos somos seres sociales, ahí voy volviendo, los human humanos somos seres sociales. Eh, la cultura es algo que producimos en sociedad, no aislados, entonces nos volvemos humanos en ese vínculo con el otro y en esa construcción y en ese aprender estos nuevos lenguajes, que son un montón, digo, desde aprender a hablar hasta otros, como puede ser aprender a agarrar un lápiz y dibujar. Y en ese proceso, con el otro, aprendiendo del otro, es que sí podríamos pensar que nos volvemos humanos. Y ahí el arte se vuelve central, ¿no? No solo para aprender algo sino también para eh, comunicar, expresar, eh, para subjetivizarnos, diferenciarnos del otro, ¿eh? también, porque digo, somos seres sociales, pero tampoco somos iguales al resto, somos únicos, bueno, somos sujetos eh, únicos, eh, individuales y diferentes al resto. Sí, sí, bueno, está buenísimo, porque yo pensaba en, en, desde las, las expresiones más, antiguas de, de, de representaciones en dibujos en una cueva o, o incluso la impresión de manos en una cueva, hay algo de, de la posibilidad de representación que, que tiene que ver con esta característica eh, centralmente social de los humanos que, que de alguna manera eh, uno de los, de los filósofos dice, usa la metáfora somos enanos subidos sobre las espaldas de un gigante y, y que me parece que, que la podemos recuperar por esta idea también de pensar en perspectiva. Cuando hacemos y decimos y, y creo que además la docencia es un ejemplo, no siempre, pero es un ejemplo paradigmático de eso. Hacemos para después, hacemos para el futuro. Hacemos en el aquí y ahora, hacemos para el aquí y ahora, pero fundamentalmente hacemos para el futuro. Cuando nos estamos formando, nos estamos formando para después. cuando A mí me gusta una, una figura, por, no por simple menos este, clara, que es la de las botellas al mar. Cuando pensamos en, en recomendar una novela, cuando pensamos en recomendar una obra de arte, cuando pensamos en eso, yo siento que estoy tirando botellas al mar. Porque, y de repente me pasó la vez pasada cuando, cuando tuvimos la charla con Yalta que me conectaron, me reconectaron alumnas del 2004, me acuerdo específicamente de ese año porque fue el primer año que tuvimos un grupo grande de sordos en el ISPE, interpretación de lengua de señas en clase y, y todo, y para mí fue, todavía estoy tocado por la emoción de, de las alumnas reconectando y, y, y diciéndome lo que yo las había marcado, la verdad es que son cosas que uno en el momento no tiene idea muy bien de qué cosas van a llegar al otro lado, de qué manera, cómo van a incidir en las vidas de, de los otros, en gente que está mirando que, y, y viviendo con nosotros nuestras propuestas y lo que, lo que estamos haciendo y que uno a veces se queda con la impresión medio diciendo, uy, ¿habrán aprendido algo? Yo no sé, yo hice más o menos esto, pero ¿qué habrá pasado? Y a veces no, no nos enteramos nunca y otras veces algo de esto nos vuelve pero creo que hay algo eh, extraño de, de este eh, proponer y, y bueno, y a veces uno no, que creo que, que es del orden de, de, de lo muy altruista. Aprender y soltar después y no esperar que, que eso llegue a algún lugar o que llegue de la manera en la que uno pretendía se hace difícil igual en el sistema en el que estamos, ¿no? Porque uno después tiene que evaluar contenidos y, y es un poco más estructurado que eso. Pero sí, claramente, eh, enseñamos muchas más cosas que los contenidos curriculares, y ahí nos podemos dar el lujo también de, eh, de proponer cosas diferentes, distintas, o, o que a nosotros nos producen eh, ciertas sensaciones, o que son importantes, y dejar a ver qué sucede con esto con la esperanza de que alguien en algún momento lo tomará y lo transformará. A mí bueno, uno de no. los mejores consejos... Ah, perdón. No, no, no. Cuando decías esto, me acordaba de mi experiencia como, como estudiante, que no fue hace tanto, y eh, uno de los mejores consejos que me dio una docente fue, pase lo que pase, todas las semanas tenés que ver una película, leer un libro nuevo, ir a ver una muestra nueva, algo que te conecte con el arte. No te quedes solo en la docencia o en la producción, algo que te conecte con esa realidad, con ese mundo. Y cada vez que el fin de semana digo, bueno, voy a ver tal cosa, o voy a hacer tal otra, me acuerdo de ese consejo, y creo que ha sido el mejor consejo que me han dado. Y creo que esa docente no, no, no dimensiona, eh, o ni, ni siquiera se debe acordar de lo que me dijo, ¿no? Eh, y son esas palabras que a veces uno no dimensiona las que eh, quizás al otro le resuenan. Sí. Para bien o para mal. Ojalá que para bien, pero... Claro, bueno, eh, de vuelta, uno qué sé yo, uno hace sus apuestas uno y además eh, parte lo que también les pasa a las niñas cuando van creciendo, eh, les pasa a nuestros alumnos que es uno ve al otro a lo mejor durante un lapso de tiempo, a diferencia de la crianza, eh, en, los alumnos por ahí te ven un rato, te ven un año, te ven dos, un cuatrimestre, qué sé yo y a lo mejor, qué sé yo que te pasó ese cuatrimestre eh, yo, el primer cuatrimestre del 2010 había muerto mi mamá y yo estaba absolutamente destrozado eh, y vaya a saber qué quedó de ese cuatrimestre eh, a lo mejor fue bueno porque yo además como lo estoy compartiendo acá, lo compartí en esa ocasión le dije, miren chicos eh, así estoy, arranco desde ahí que además a mí me suele servir justamente para, para que eso no impregne todo el tiempo la escena de la clase. Si vengo de mal humor, digo, miren, cuidado que hoy vengo como loco, no, no me molesten, qué sé yo. Y eso, no te acerquen. En los primeros cinco minutos hace que después yo consiga este, que eso no me, no me quede pegado porque es algo que está pendiente y que me parece que, que este, está bueno como, como sacarse de encima, pero me parece que es un error garrafal intentar negar eso, hacer como que eso no está... Eh, porque, bueno, todos los días nos pasan cosas. A veces son pavadas y a veces no son tan pavadas. Y lo mismo le pasa a la gente que viene a, a estudiar con nosotros. Con lo cual, no es que hay que convertir el aula en una sesión de terapia, pero hay que poder aceptar que esas cosas están ahí presentes y hay que poder habilitar activamente eso como parte de, de, de la escena, que uno, bueno, puede decir, aunque no cuente absolutamente nada, puede decir, disculpen hoy, cualquiera, no cualquiera del, del grupo, no disculpen, hoy estoy medio rayado, no me pregunten, no, no lo voy a contar porque no tengo ganas, porque lo desea, pero hoy estoy, qué sé yo. Eh, sí, me parece muy importante lo que estás diciendo, no solo que los docentes podamos asumir que nos pasan cosas y que no que van afectando en nuestro rol como docentes, sino también tener presente que nuestros alumnos también viven cosas, y se suceden cosas eh, con las que llegan al aula. Y ahí llegué a leer una pregunta que alguien decía eh, si podíamos hablar de los docentes como coreógrafos. No sé a qué se habrá estado refiriendo, pero sí, justo vos decías esto, y hay algo que tiene que ver con eso, con aprender a bailar. Tenemos objetivos muy claros, saber para qué llegué a esa clase, qué es lo que sí o sí tenemos que trabajar, tocar, hablar, y después bailar con todas las situaciones que se van sucediendo en esas dos o tres horas que nos encontramos, ¿no? Nunca perdiendo el foco, por eso tener muy en claro cuáles son nuestros objetivos. Pero aprender a bailar con las situaciones, porque de repente uno puede sentir muchas cosas, les pueden estar pasando muchas cosas, pero también a los, a los estudiantes y necesitan eh, decirlo o necesitan un momento de dispersión o necesitan también eh, esa instancia, en particular en las instancias eh, artísticas, o de educación artística, necesitan que se habiliten ciertos espacios para expresar eso, eh, que no les preguntemos por qué decidieron pintar todo de negro, no sé, por dar, decir un ejemplo, o por qué sí si lo necesitan, y hablarlo y habilitar ese espacio, pero también aprender a bailar con las situaciones más físicas o concretas o materiales, no sé, recuerdo el cuatrimestre pasado, teníamos al lado una obra, y era cuestión de que yo me ponía a hablar a las 8 de la mañana y ya arrancaba el taladro. Bueno, aprender a bailar con eso, nos íbamos a la cocina, buscábamos otros espacios para charlar, eh, bueno, mientras el taladro funcione, vamos haciendo esto, después charlamos de lo otro. Bueno, eso, no, no sé si era eso lo que se refería, quien preguntó sobre el docente coreógrafo, pero a mí se me, se me venía eso a la cabeza, no sé qué, qué pensarás vos. Está linda. La idea me encantó. Me parece que no la podemos afanar. Creo vos hablabas antes de, de la copia y, y del, de la inspiración, del robo. No lo no dijiste estas palabras, las digo yo, pero creo que eh, es interesante esta idea. Vuelvo a, a lo del docente como coreógrafo, como coreógrafo, como... A mí me gusta mucho en, en el teatro utilizamos una metáfora que es la de las boyas, ¿no? como tener un poco lo que vos decías, tener algunas ideas. Nosotros queremos llegar a desarrollar este concepto, este otro concepto, y luego hacer una síntesis de estos tres conceptos. Pero en el medio somos seres sociales, vivimos en una ciudad, en un país donde pasan cosas, ni hablar, no voy a referirme más a la pandemia, pero, pero está omnipresente. Al, al margen, eh, quizás yo lo planteé muy en, eh, individualista, pero no, no abramoslo a todas estas dimensiones, porque ocurrió una catástrofe. Eh, el, me acuerdo el día que había, habían asesinado al maestro Carlos Fuentealvo. O sea, hay cosas que ocurren, este, o al, qué sé yo, hubo un incendio, hubo, me acuerdo, el día siguiente después de, de Cromañón, que donde uno... Eh, no puede no dar, hacer como que eso no pasó. Es un, una barbaridad eso. Y no tampoco quiere... Alguna vez incluso hay que considerar, bueno, paremos la pelota y hablemos de esto, o hagamos algo con esto. No solo hablemos, ¿no? A veces es este, gritemos, a veces es bailemos, a veces es este, lloremos, lo que sea. Pero digo, eh, me parece que, que incorporar la, la escena social, no como algo externo, sino aceptando que estamos todos mezclados y que estamos mezclados con una, una situación social, global, etcétera, me parece que, que eh, es muy, muy importante. Y en ese sentido, bueno, mí, yo no sé si, si iba por este lado, pero a mí a menudo me pasa que... Eh, me dan ganas, por ejemplo, de tener un musicalizador. O sea que estoy... ¿Qué sé yo? Que estoy hablando... De hecho, mis hijos ahora me cargan porque... Más que me cargan, se enojan. Porque yo, repito algunas... Eh, yo escucho un programa de la radio donde por ahí pasan cortes de audio de algunos personajes, qué sé yo, que dicen... Este, de, este, está mal, o está bien, o cosas por el estilo. Este, y yo por ahí repito, porque me hacen mucha gracia esos cortes, y, y a veces me imagino la clase casi como un programa, como una obra estética, este, y, y donde estaría bueno por ahí que en un cierto momento que haya música de suspenso, o que haya un chan o que haya, a veces lo hago yo, pero no queda tan bien. Este, y a veces, de hecho... Cuando nos mudamos a ISPE, una de las virtudes es que tiene un acceso muy facilitado a, la, a una pantalla grande donde a veces podemos pasar alguna cosa. La verdad que a veces pasar un, mostrar un cuadro, pasar un tema musical, eh, una, un pedazo o una charla TED o algo que podamos compartir, de hecho en algunos momentos este, cuando hacemos una pausa, por ahí... Alguno de, los, de alguno de los alumnos o yo ponemos una, una canción, compartimos, y a veces una cosa que, que me enseñó esposa, que nunca se me había ocurrido, pero me siento un poco tonto, pero me dijo una vez hace muchos años, ella me dijo que se olvidó ya, pero me dijo, a veces hay que leerles un cuento a los alumnos por el placer de leerles un cuento, no para que encuentren la razón última psicológica, de por qué este personaje dijo esto, sino porque está lindo y porque me gusta compartir esto con ustedes. Algo que esté dirigido al goce estético de escuchar un cuento, simplemente. Dicho se en el Eso un, me, me pasó una vez, era me acuerdo, un lunes a la noche. Los cursos a la noche son de cierta calidad porque la hora termina a las 10 y 10 y a las 10 menos cuarto empezás a escuchar unos ruidos de empaquetamiento, sí, sí. cosa de estar todos preparados ahí para que cuando el profesor diga, bueno. Sí, sí. <ríe> bueno, cierta noche, cierta, cierto lunes, me lo acuerdo mucho porque para mí hubo un antes y un después, yo por algún motivo, después de esta charla con esposa, había llevado un cuento. Y entonces les leí el cuento. A la clase siguiente. Se hacen las 10 de la noche, bueno, listo, buenas noches, y no Quería se ¿Qué pasó acá? Disculpen, hice algo mal, faltó algo. Y me mira una de las chicas y me dice, ¿y el cuento? Claro. A partir de ahí, estamos hablando además de gente adulta, no estamos hablando de niños de 6 años. Bueno, pero también necesitan de la literatura. A partir de ahí lo adopté como costumbre, elijo unos formatos de cuentos relativamente breves, a veces son ínfimos, hay un libro de cuentos ya que creo que ya podemos ir pasando a las recomendaciones. Hay dale, un libro dale. de de Pablo Bernasconi que se llama De Excesos y Exageraciones, que son cuentos súper cortitos con algunas ilustraciones y que, que realmente este, llegan rápido al corazón. Quiero escuchar tus recomendaciones. Bueno, yo había pensado algunas recomendaciones, en realidad pensé puntualmente tres para compartir acá. Son mis recomendaciones desde mi lugar, y aclaro esto porque, bueno, existen miles de, de oportunidades y de maneras de trasladarnos desde nuestra casa hasta museos, centros culturales, en este momento están todos como pensando estas estrategias de virtualidad si uno googlea eh, visitas guiadas, hay 1500 en la web en este momento. Ahora, eh, me parecía que eh, era importante eh, pensar cuáles vamos a recomendar. La primera que me gustaría recomendar es eh, una muestra que se inauguró ayer, es una muestra virtual y que está pensada para la virtualidad, es una muestra que se inauguró aquí en Buenos Aires, en Argentina. Eh, la cura Andrea Ayunta, que quizás hay algunos de los que están eh, escuchándonos la conocen, Andrea Ayunta es la autora de este libro, y quizás por este libro la conozcan, Arte y Feminismo, se editó hace dos años, pero además este libro tiene muchísimos otros y es una historiadora actual, de ahora, profesora de la UBA, que está trabajando ahora con artistas contemporáneos. Y su muestra se llama Pensar todo de nuevo, y propone volver a revisitar obras de hace algunos años, para pensarlas hoy en nuestro contexto actual. ¿sí? Obras que claramente eh, fueron pensadas con alguna inquietud, con alguna pregunta que atravesaba lo social. Eh, esa muestra se puede ver por Rolf Art, que es una galería virtual, y si no, pueden poner directamente en Google pensartodenuevo.com, así todo junto, y les va a aparecer la galería virtual. Ella subió un video eh, a Vimeo que es de apenas un minuto donde está presentando la muestra, quizás pueden empezar por ahí y ver si les interesa o no hacer el recorrido, ¿no? Eh, está buena, yo la, recom la recomiendo mucho, eh, la muestra está organizada como en núcleos conceptuales, y tenés núcleos desde la memoria, como cuerpos y naturaleza y políticas del cuerpo, ¿sí? Hay como grandes núcleos importantes e interesantes, quizás podemos recorrer solo los núcleos que nos llamen la atención. Otra recomendación es el Centro Cultural Kirchner, que está teniendo mucha programación online, empezaron el fin de semana pasado a hacer una programación de cine, que me parece súper interesante. Están subiendo una programación semanal. Creo que esta noche van a subir la película eh, de Los Siete Locos, basada en la novela de Roberto Arl, que me parece muy interesante para que veamos, eh, y todas las semanas suben nuevas programaciones de cine. La, la película la pasan por YouTube, creo que el link deriva a YouTube directamente. Y otra recomendación que me gustaría hacer del Centro Cultural Kirchner, que esta es sumamente personal, han subido, bueno, quienes han podido ir al Centro Cultural alguna vez, eh, saben de que se hacen grandes conciertos allí Y empezaron a subir conciertos que se han hecho grabados. Entre ellos, el homenaje que se hizo a Charlie García con un montón de músicos profesionales del 2015, que creo que es una gran recomendación de cuarentena. Y la tercera recomendación, y esta la pensé para vos especialmente, es eh, el Museo Nacional de Bellas Artes eh, subió a principios de la cuarentena una serie de entrevistas que han hecho a distintos artistas argentinos de hoy, es decir, que están produciendo hoy, un ciclo que se llama Pensamiento de Artista, y entre los artistas que han entrevistado está Julio Lepard. La idea es que en pocos minutos los artistas cuenten qué es para ellos el arte y cómo entienden la creación artística o el proceso de creación artística. A mí me parece interesante para empezar a conocer nuevos artistas y nuevas miradas sobre el arte. Y esas serían como mis tres recomendaciones, así rápidamente. Buenísimo, lindísimo. Sí, también este, hay recomendaciones para, para el teatro, eh, como es lógico, el sector está pasando por un momento realmente muy difícil, pero hay una plataforma online que se llama Teatrix y también muchos de los, de los teatros, incluyendo algunos teatros públicos, están pasando, dicho sea de paso. Hace poco vi la obra en, en el sitio web del, del Teatro Cervantes, eh, Saco Ivanzetti, Cercano, la pasaron durante la semana cercana al primero de mayo, pero están pasando obras que, que, hubo, que fueron filmadas y que, que se pueden ver, entre las cuales, por suerte, el año pasado tuvimos una, mucha actividad siendo al teatro, de hecho muchos de los actores de la compañía del de, de, de teatro en el ISPE fueron. A, por ejemplo, a ver Hamlet, que, que es bastante impresionante. No sé si van a, a poder poner las de este año, las que hubo hasta este año, hay una obra de Mauricio Cartún que se llama La cómica si en algún momento la llegan a, a poner. Este, lo que pasa es que era en la sala Cunil Cabanelas, que es la sala del subsuelo del San Martín, que es muy chiquita y muy rara, con una superficie muy extensa. entonces debe ser muy complicada. Si la lograron firmar, ojalá, ojalá que la pasen. Este, que... Por... Así que bueno, eh, la verdad es que, que hay mucho... Estos son días de, de, a veces, de demasiada, Sobre todo demasiadas notas sobre la cuarentena y cómo sobrevivir y cómo esto y cómo lo otro y cómo lo demás allá deliberadamente evité cualquier recomendación psicológica sobre esto, aunque hay muchísimas este, pero en ese sentido la verdad es que me parece mucho más valioso, por lo menos hoy, tener en cuenta tus recomendaciones y las que se puedan compartir en redes respecto de lo que nos permite tomar un poco de distancia de esta cotidianeidad y de, de una situación que genera por muchísimos motivos, genera ansiedad, genera miedo, genera inquietud, eh, en fin, que, que realmente nos pone a prueba este, de una manera muy complicada, por, para lo cual poder eh, generar momentos alternativos, tener eh, contacto con expresiones artísticas, uno mismo involucrarse a probar cosas, creo que, que es casi, diría, de, de vital importancia, ¿no? No tiene que ver con, simplemente con el entretenimiento, sino que tiene que ver con, con la vida, que he dicho. O sea, de paso, este, creo que por ahí pasa la, la, la, lo poderoso de, de las artes en general y por eso eh, creo que es tan importante que lo recuperemos para la vida adulta. Una de las cosas que, que me parece interesante... Volviendo a, a lo de Winnicott, es justamente que, él, aunque yo no consigo contestar qué pasa en ese momento de lo infantil a lo adulto, sí puedo decir que una idea interesante de Winnicott es que él consigue conceptualizar que la poesía, la música, las artes, en general, de todo tipo, son la expresión en el adulto de lo que era en la infancia lo más relacionado con el juego y el dibujo, digo juego y dibujo para mencionar este, dos obvias, pero que él este, una cosa que a mí me parece muy valiosa es que eh, encuentra o establece una continuidad entre una cosa y la otra y eso está en, nuestra, en nuestro desarrollo personal pero que está, como decías vos antes, inscrito en el proceso de la especie, o sea, está inscrito en, en la construcción cultural humana. Que, que Sin eso, la verdad que no se entiende. Cuando hablábamos preparando esta charla, vos mencionaste la sonda que, que enviaron al espacio, sí. y, y donde Carl Sagan, el astrofísico, tuvo un papel fundamental en la selección de, de qué cosas poner en esa, en esa nave, que justo me fijé después de nuestra conversación, está a un número que no consigo de, de miles de millones de kilómetros de acá porque se ya salió hace mucho del sistema solar este, como un mensaje de, de lo que somos nosotros. ¿Querés comentar algo de, de qué hay en esa cápsula? En primero, eh, contarles que estamos hablando de la placa PIONER, a quienes nos están escuchando porque quizás no, no lo conocen, es una, una placa que se envió al espacio a principios de la década de los 70, eh, con unas ondas eh, que se enviaron eh, a explorar primero otros planetas, eh, pero después se desviaron eh, y la idea era que, que siguieran camino eh, hasta, bueno, quién sabe quién las encuentra. La última vez creo que entraron en contacto es en 2003, o sea, hace muchísimo tiempo. Y en esas placas lo que se intentó, o la idea que surgió, es enviar eh, un mensaje, ¿no? Un mensaje que pudieran encontrar eh, otros seres, otras vidas, y conocerlo. Un mensaje con pretendidas intenciones de universalidad, que es difícil pensarlo, ¿no? Pero en los 70 quizás, eh, con toda una idea más idealista, eh, se les ocurrió eso. Eh, y algo que me parece interesante de, de, de esa placa, que es, es un dibujo que intenta graficar cómo llega esa sonda, cuál es el recorrido que hizo, pero a su vez intenta graficarnos como seres humanos. Y entonces eh, se eligieron ciertas convenciones de representación para presentarnos, que claramente eh, son patriarcales, pero también occidentales, y ¿sí? se decidió representar un hombre y una mujer eh, con convenciones greco-romanas, latinas, ¿Sí? como si fueran esculturas griegas con eh, poses muy parecidas al contraposto y claramente son sujetos blancos occidentales ¿sí? por ciertas características fisionómicas pero más allá de esas convenciones también eh, se pusieron en juego convenciones eh, simbólicas que es difícil de pensar que otras seres con otra cultura construida con otra manera de, de entender y de comprender la realidad puedan comprender ese mensaje Igual me parece un mensaje súper simpático, ¿no? Un hombre como saludando, o un mensaje de paz, eh, diciendo acá estamos, a ver cuándo nos encuentran. Y algo que me parece sumamente interesante que vos nombraste al señor que, que pensó, que ideó, todo esto, es que quien hizo el dibujo es la mujer. No lo hizo él. Y de nuevo tenemos, eh, bueno, una invisibilización del rol de las mujeres, eh, que a mí me parece súper interesante, pero ya nos estamos debiendo como mucho del tema. No, está bien, está buenísimo, porque en realidad parte de... de es una gran deuda poder recuperar, y, y en eso el, el libro que acabas de recomendar hace un ratito eh, retoma algo de esto, eh, recuperar el rol de, de las mujeres en, el, en la construcción del arte que ciertamente ha sido absolutamente invisibilizado, hasta diría activamente negado este, y donde, bueno, en todas las áreas de conocimiento claro, bueno, sí. a, a mí inter, nos interesa hoy el arte pero digo en la ciencia también en la psicología también cuántas cosas hicieron que eh, iban en detrimento de las mujeres exactamente sí, sí, es, es, es así exactamente y la verdad que, que bueno, creo que hay todavía mucho por hacer respecto de esto Exacto. Estamos, creo que, que muchos estamos haciendo algunas cosas, pero bueno, este, eh, falta, falta. Y, y Pero creo que hay, hay algunas semillas. Me parece que, que en muchísimas cosas somos pesimistas, pero creo que hay algunas razones para, para guardar un rincón de optimismo en muchas de estas cuestiones. Sí, yo creo que sí. sí. Las nuevas generaciones en eso no nos están proponiendo, ponernos al día y, y repensamos nuestras Bueno, de, de hecho, retomando tu idea, de cuando, cuando respondías lo de los docentes como coreógrafos, eh, me parece que parte de lo que nos toca y de, de la flexibilidad con la que tenemos que, que formarnos y seguir formándonos, que además es algo que para nosotros también tiene, tiene una enormísima importancia, es justamente poder modi permitirnos modificar por lo que va sucediendo, por, por los movimientos sociales, por lo que nos proponen a, a cada momento, eh, digamos, no, no ser refractarios a, a lo que va sucediendo a nuestro alrededor y eh, muy especialmente en la escena del aula en donde se, se dan vínculos de mucha intensidad y con relativa, relativamente poca gente, que eso ayuda a que uno esté más atente a, a, a los pequeños detalles, ¿no? Como, este, que me parece que, que tiene, tiene mucha importancia, más allá de, de, de los grandes temas, y, y, y en todo caso, por los grandes temas de la humanidad, del sexo, la muerte, el deseo, etcétera, que, que también están plasmados en, en, en las expresiones artísticas. Sí, me quedo con una idea eh, que me parece central, que es que los docentes tenemos que seguir aprendiendo toda la vida. Seguimos siendo estudiantes toda la vida, aprendiendo de todos, incluso de nuestros estudiantes. Y la mayoría, la mayor parte de las veces aprendemos de nuestros estudiantes. Y eso... Bueno, Luz, esto toca su fin y te, te quiero decir simplemente que, que te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Para mí es un orgullo enorme que, que hayas compartido este momento conmigo. Gracias, gracias a vos por invitarme, por compartir todo.